papá vamos papá mira mira lo que se ese troncado oh. mira el mira el mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira para acá. Para acá, para acá. Te mira mira mira dice. ¿Viste? Buena. Viste las de plástico. Bien, ¿eh? Buenísimo. Dani, muestra el tuyo, grande, buenísimo ¿Eh? muestro ahí muy bien espectacular quien se va Seba ¿eh? se va donde lo enganchaste se va en una bolsita chiquita que grande se va grande lindo pescadito ¿eh? bien Otro viene, otro mira Muy Matías, eh. Vamos, ¿Ah, no, Matías. Bien, eh. Buenísimo. Es un poco más grande de lo que me echaba con las bolsas solas, ¿no? ¿Eh? Un poquitito. Qué gran. Muy bien. Ajá. Muy bien Con la bigotera Muy bien, muy bien Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215-921746. Muy buenas a todos, amigos del Pescador TV. Se acerca el Día del Padre y queremos mostrarle nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo soft softshell, un material súper impermeable y super calentito para esta temporada de invierno, pantalones también del mismo material soft softshell, buzos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular, y camisas del tipo cargo. Esto es... Impresionante. Cualquiera de estos productos los puedes obtener en tres o seis cuotas sin interés. Hacemos envíos absolutamente a todo el país y no te lo pierdas porque hay tallas disponibles, pero esto, bueno. Llega una nueva edición de la fiesta del pejerrey.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 el día al padre de un lado, un combo con un bolsito de pejerrey, el clásico depredador del combo Incluye una línea de dos bollas más bigotera para que hay que pesca en marcado Una línea de cuatro bollitas yo, -yo para pescar de costa Una niñita de Monster, un cuellito, una tablita, un juego de bollas Anzuelos por separado en dos medidas diferentes Rollito de tanza, un puntero, un tubito de perlitas y un hilo para hacer nuevo con bueno, el bolso como verán, es un bolso bastante amplio tiene una edición en el medio, tiene bolsillos en los costados como para poder poner a las niñas paradas promoción por el día del padre, lo pueden abonar en tarjeta en 3, en 6 o en 12 cuotas sin interés al precio de 10.670 pesos o si lo abonan en efectivo lo van a estar abonando 8.500 pesos y luego por otro lado, tenemos la clásica caja de pesca tiene con dos divisiones arriba, para poner las cosas como chicas dentro Caja con una bandeja, un paquete de anzuelo de diferentes medidas, un tubito de perlas, el puntero, en este caso tiene unas liñitas de fondo, una bollita para armar eh, la línea, la tabla para la bollita, un cuello también, rollo de tanza, una línea de eh, cuatro bollitas y yo, una línea paternoster.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 la mejor carnada de zona norte en Carnadas alfredo luis garcía 962 tigre mojarras seleccionadas por tamaño comunícate al teléfono 4749 0244 o al 11 43 -3297. en reconquista provincia de santa fe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 En este nuevo relevamiento nos vamos a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata, por supuesto, antes vamos a conseguir la mejor carnada para este tipo de pesca en Morenera Alfredo, en Tigre, en la calle Luis García 962, ahí Rubén los va a atender como siempre muy bien. Le va a dar la mojarra indicada. Él la tiene seleccionada por tamaños y además si necesitan algún equipo de pesca aquí también lo pueden conseguir. Salida de pesca desde cuartería. Suelten amarras en zona norte junto al guía de pesca juanpi pesca bueno ya estamos bajando la embarcación en, eh, vamos a dividir esta nota en dos partes en primer lugar un relevamiento hecho con sus propios clientes en zona norte en busca de la pesca de pejerrey para demostrar que el pique sigue muy bueno mucho pique, muchos pejerreyes entre los medianos siempre aparecen los de kilo así que una muy buena temporada en la zona norte del río de la Plata por supuesto, eh, recomendamos el servicio de Juanpi Pesca. Sale a pescar eh, frecuentemente y conoce la, la zona de pesca. Y bueno, emplear como siempre, aparejo de tres boyas más ¿Qué? un el alfredo, un tigre. Tiene la mojarra ideal para la pesca de matungos. También pueden llevar mojarras de menor tamaño. Están seleccionadas, así que se las recomendamos. Y bueno... Por supuesto, eh, recién está comenzando la temporada, tenemos por delante tres meses para pescar los grandes del plata. Y en segundo término, una prueba de una especie que ya cada año se va dando más temprano, como es el bagre de mar. Eh, una especie que cada vez es eh, más deportiva, la siguen muchos pescadores y bueno eh, se fueron navegaron bastante hasta los pozones donde suelen eh, estar esta especie y dieron con dos bagres de mar como comienzo de temporada para demostrar que bueno también se puede intentar esta pesca eh, por supuesto los mejores meses eh, son agosto septiembre octubre noviembre pero bueno ya está la especie en el estuario y se puede intentar esta pesca que es totalmente distinta con plomos pesados eh, de 200 gramos eh, bueno en carnada se usa calamar o anchoa fresca y bueno anzuelos suelos eh, 4 -0. impresionante Así. la pesca que estamos metiendo acá está bueno ya llenamos el, el balde de 20 vamos a llenar otro canastito Vamos Marcelo Copo El primero de la temporada Marce Vamos Marce Bien merecido lo tiene Marce Vamos Marce! Vamos Marce Gracias Juanpi Siempre en el El primero Qué alegría <Siempre> que me diste guacho Guarda la chusa Guarda la chusa Hoy Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes reyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46.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 Después así los juegos, tanto de cuchillo y tenedor, esto por ejemplo es como para que el, el que hace el asado, ¿sí? que tenemos la cuchilla, esto es de Campo Mara, en acero inoxidable 420, con el tenedor, con el servidor, sí el que pinchamos, servimos en el plato con el servidor, así o para el que come un asado directamente, esto es encabado en hasta de ciervo, también de excelente calidad. Esto para que te todo forjado. ¿sí? Tanto el tenedor como el cuchillo, que bueno, ahí te lo aclara. Es una hoja importada, forjada. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2213 78.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 Vamos a pescar entonces preparados, nos vamos hasta Pontó, es el pueblito a 5 kilómetros de esta hermosa laguna que es Los Claveres. Viajamos hasta allí Ya que pascadito, que dicho Espectacular De, río. De los niños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 de contacto 2473 46 95 72 Santiago Gerlain En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el Aspero Dispone de lanchas tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462 61 4922. En Facebook, Diego Soler, El Áspero. En Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de Luis Formagio, Chino Pesca, Experiencia y Responsabilidad. Celular de contacto 2.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 te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96.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 Después de una buena pesca, vamos a hablar con el guía de esta excursión. Muy bien. Hola Maxi, gracias por la invitación una vez más. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido. La verdad que hoy un día soñado, laguna planchada. Eh, la pesca fue muy buena. Sacamos unos buenos pejerrey, promedio 400 gramos, medio kilo. La mayoría de todos los pescaditos. Hemos compartido un día lindo, una buena parrillada. La verdad que no nos podemos quejar. Espectacular, espectacular. Bueno, decime, cómo hago para el que quiera venir a pescar esta laguna, cómo hace para contratarte. Contactar conmigo, Maximiliano Rojas en Facebook, eh, después eh, 2284 634702 el contacto mío y me llaman, me llaman, coordinamos una salida, nos encontramos acá en la laguna o viajan para la barriga. ¿Cuánto tiene que ser el grupo de qué, cuánta cantidad? Mínimo tres pescadores, máximo cuatro. Ahí ya los traigo yo en mi camioneta, viajamos desde Olavarría hasta La Laguna, yo les incluyo todo, carnada, entrada, traslado, todo incluido, por 7.500 pesos. De ahí, desde Olavarría hasta La Laguna. Y los que están de este lado, que pueden venir hasta La Laguna, también pueden venir su camioneta hasta acá. Pueden venir hasta acá y ahí por ahí acomodamos el grupo a ver cuántos son y vemos, manejamos lo, los valores de la excursión. Carnada, vos tenés carnada. Yo les traigo carnada, yo traigo todo, todo incluido en el valor de la excursión. Bueno, una vez más, gracias, tenés un tracker hermoso, se pesca recontra cómodo y aparte la tenés reclara con la laguna porque donde fuiste pescamos. La verdad que sí, sí, hace dos años que trabajo acá, y no, no he fallado hasta ahora, gracias a Dios, el pescado es bueno y venimos bien, venimos muy bien. Una vez más, gracias Laguna Los Claveles, hermosa laguna ¿eh? La verdad que sí, Laguna Los Claveles Está rindiendo muy, muy, muy bien Muchísimas gracias a ustedes por haber venido Un poquito Buen que rey, ¿eh? Muy bueno Qué bien se cocina ahí Y no dejamos de pescar nunca En ningún momento Siempre con la cañita en el agua Toma cali este te toca a vos Sanguchito Vos sabés que yo vine a hacer, ¿eh? Muchos años vine acá, a esta laguna, siempre me gustó. En ese momento no picaba y ahora está lleno de pejerrey, lleno de pejerrey. Mirá qué pejerrey. Y todo de medida, bueno, todo, bueno, todo para todo los pimetear, bueno. ¿eh? Mirá qué pejerrey. Acá estamos con Maxi, con Maxi Roja, un guía tremendo. Tiene un tracker espectacular, después le vamos a hacer una notita. Servicio de primera también, ¿eh? Mira, no hizo de comer, no hizo para choricito. Tostado Mirá, tarde, Allá todavía <ríe> terrible pesca. Re contentos nos vamos para el arroyo, felices. Buena pesca, gracias a los chicos, gracias a, Jeremías, a Agustín que está ahí, a Rosito, a Maxi. Nos vamos, tranquilo a casa después de una buena pesca. ¿Cómo están amigos del pescador? Sabemos que papá lo merece todo. Por eso, junto a ustedes, la empresa Sandocán de pesca embarcado en mar del plata quiere ofrecer como un regalo para el día del padre un voucher se trata simplemente de regalar el día del padre un voucher para una salida de pesca y tiene vigencia para embarcar durante los próximos nueve meses de esta forma es un regalo que le podemos hacer Vía mail le enviamos el voucher, ustedes le regalan eso a papá y papá puede pedir turno durante los próximos nueve meses para embarcar cuando quiere. Bueno, eso. estimados amigos, como comentábamos en el párrafo anterior, le reiteramos, usted puede regalar esta salida de pesca para el Día del Padre simplemente comprando un voucher con una promoción que durante los próximos nueve meses papá puede embarcarse cuando él quiera de esta forma no lo tenemos que condicionar a darle un regalo un día determinado papá elige cuando quiere embarcarse así que de acá y finalizando la nota los saluda a Sandokan y nos veremos en el próximo programa